Hola soy Fraxx y aquí les traigo otra creepypasta de videojuegos, bueno suscríbanse y pasen por mi canal si quieren creepypasta de videojuegos, bueno empecemos. Hola mi nombre es Luciano Arano, esta historia pasó realmente, yo la viví. Bueno, yo solo fui un espectador en todo lo que ha pasado y por suerte que no fui la víctima. Al grano, contaré mi historia en el 2008 yo tenía un amigo llamado Fabricio y que era unos 3 años más grande que yo, en ese momento Fabricio tenía 15 años y yo solo 12. Él era alguien que jugaba mucho al Counter Strike, le encantaba jugarlo, pero un día, él estaba navegando por la página de Clanco, donde siempre hacen propagandas a servers, entonces puso una IP de un server llamado el Server del Infierno. Fabricio era tan curioso como yo y él fue y quiso entrar al server. Yo lo estaba mirando a él mientras ponía el hip y se cargaba, pero pasó algo totalmente inesperado a mitad de la barra cargada arriba apareció en una mancha color rojo, y parecía sangre que choreaba, una voz perturbadora dijo hola, soy el diablo y tras estas palabras nos habló, estás poniendo en juego tu vida, ya que es un viaje de ida. Yo por el susto, me fui a mi casa ya que odio este tipo de cosas porque terminan dando miedo. Era un nuevo día y había sol y era hermoso. Todo se mantuvo así hasta las 4 de la tarde, cuando vino Fabricio a mi casa. A pesar de que era negro, estaba blanco como un zombie y era depresivo verlo en ese estado estaba pálido y frío, mi mamá se sorprendió al verlo así y llamó a su casa, pero la línea estaba cortada. Entonces mi madre y yo nos sentamos en la mesa y le preparamos un café a Fabricio, quien ni bien agarró la taza, la tiró porque se le cayó de la mano. Después de esto Fabricio puso una cara enojada muy forzada, y entonces nos comenzó a explicar lo que había pasado. Fabricio tenía una voz aguda que se asemejaba a la de un cantante de pop, pero esta vez, estaba con una voz tenue y tembloroso, era impropio de él. Con esa misma voz cédrica nos explicó todo el problema. Lo primero que dijo fue, «Luciano, tenías razón, debíamos salir corriendo del lugar». Lo primero que vi al entrar ahí, fue lo de siempre, elegir bando y soldado, pero acá había algo extraño. Una vez que elegí el bando de antiterroristas, no me apareció uno de esos típicos para elegir. Aparecí yo en esa lista y como única opción a elegir. Yo acepté, pero me llevé un susto enorme. En este momento la voz de Fabricio se hizo más fuerte y ronca. En la lista estaba el nombre de toda mi familia, mi mamá, mi papá y mis hermanos, al principio pensé que sería mera casualidad, pero me equivoqué, yo pasé eso de largo y seguí jugando. Entonces, me encontré con uno de los enemigos y le estaba temblando el rifle. A pesar de que yo solo estaba con una pistola, él tenía un rifle de francotirador y me estaba apuntando en la cara. Él sabe eso porque Fabricio tenía una para saber dónde le apuntaban. Y entonces decidí matarlo con cuchillo para ahorrar balas. No pude evitar ver que se le caían las lágrimas al que iba a matar. Cuando lo maté, salió un grito estremecedor. No parecía venir del estéreo. Cuando vi el nombre era mi hermano mayor, Diego, él trabajaba en una oficina. Enseguida escuchamos el teléfono sonar, ignoré eso y escuché a mi madre gritar y llamarme a mí a mi hermano menor Sebastián de 11 años. Nos reunimos todos y al parecer Diego había sido asesinado tenía marcas de puñaladas en el cuerpo y estaba llorando de alguna ella dijo que no nos moviéramos de casa y que me quedara cuidando a Sebastián, entonces yo casi llorando volví al Counter Strike, y lo que vi me dejó sin palabras donde había muerto esa persona, había encontrado un mensaje en sangre diciendo, ya has matado a uno, faltan tres y quedarás liberado de las cadenas que te atan. Yo no entendí y seguí jugando, pero entonces me aparecieron dos terroristas en el Counter Strike. Como antes, no me dispararon. Escuché que se abrió la puerta, y era mi padre, quien venía del trabajo feliz como de costumbre. Venía con una sonrisa en su rostro seguramente aún no sabía lo de Diego, nos saludó a mí y a mi hermano, y como él era fan del Counter Street como nosotros, se sentó a ver cómo jugaba. Llegado este punto Fabricio estaba envuelto en lágrimas y tuvimos que acercarnos más debido a que su voz era tan temblorosa que apenas era audible. Después disparé sobre uno de los terroristas, lo herí en la pierna, pero el juego decía que no murió por el disparo. Un lamento muy agudo cubrió la habitación, y nos entró a los tres un escalofrío enorme. Mi padre era más cadón que mi hermano de 11 años, pero él dijo, no le hagas caso. Seguí jugando. Entonces, disparé en la cabeza al terrorista que quedaba, y mi padre cayó de su silla. Cuando mi hermano y yo levantamos a mi padre, notamos que tenía un agujero en la cabeza. Mi hermano estalló en lágrimas al notar esto y yo vomité del asco que me dio esa imagen. Lloré de tristeza por la muerte de mi padre, pero cuando iba a llamar a la policía, pasó algo curioso. La policía nos llamó a nosotros y nos informó que nuestra madre murió en su auto. Al parecer le pasó algo en la pierna y perdió el control del auto, saliendo así de la autopista. Lo que sigue se los contaré yo Fabricio era perspicaz, por lo cual se dio cuenta que por lo que dijo es mensaje, la única manera de terminar esto, era romper las ataduras y salir del sueño, lo que significaba que tendría que matar a su hermano en el juego al menos eso pensó. Pero cuando fue a buscar a Sebastián, el último terrorista, resulta que en el extremo superior derecho apareció el icono de suicidio. Entonces dejó de escuchar el llanto de su hermanito, se dio vuelta tembloroso y lo que vio fue horrendo vio a su hermano degollado por una tijera en sus manos y otra insertada en la garganta. A pesar de esto, Fabricio no se puso mal. De hecho, se alegró y empezó a reír a carcajadas según me contó. Él pensaba de que al morir todos, en la siguiente partida resucitarían, como es de costumbre en el Counter Strike pero lo que vio lo dejó helado vio que donde decía terrorista, la lista de nombres estaba en gris, como si fueran espectadores. Entonces se sentó y encontró a todo el bando enemigo junto, y leyó lo que decían. Diego, ¿por qué me mataste hermano, ¿Qué te hice para que me hicieras eso? El personaje salió de la lista. Su madre, debí haberte prohibido ese juego, ahora eres un asesino, no eres más mi hijo. Su padre, nunca me lo imaginé. Fabricio, tembloroso, estaba preparado para leer la última oración, pero se sorprendió de lo que pasó. Habló por el estéreo, como si tuviera un micrófono y con la misma voz de pito de su hermano Sebastián dijo. Estamos contigo, y vamos a vengarnos. Te mantendremos en esta casa y si te vas te matamos entonces Fabricio, cerró los ojos y nos dejó de contar. Mi madre estaba pálida como una hoja, y se alarmó al ver a Fabricio cerrar los ojos. Estalló en lágrimas. Fabricio levantó la mirada, y empezó a llorar sangre. Dijo, me liberaré de esas ataduras. Yo conocía bien a Fabricio y sé lo que iba a hacer. Entonces salté de la mesa, pero como él era tres años más grande que yo, me dio un puñetazo en la panza y caí. Fabricio lloraba y gritaba diciendo, voy a terminar esto, no juegues más al counter-strike, y se mató con los utensilios de la cocina. Se clavó un tenedor en un ojo y como no encontraba los cuchillos, él muy desesperado por el dolor, seguía clavándose los tenedores. Como vio que no moría, agarró una cuchara y se empezó a golpear la garganta hasta abrírsela. Mi madre estaba llorando asustada y yo no podía respirar de ese puñetazo. Vi a un amigo morir como si nada, y no lo pude ayudar. Mi padre al resto llamó a la policía, pero llegó 10 minutos tarde. Bueno hasta el próximo vídeo. Chau.